En el Centro de Estudios Árabe Eugenio Chaguán de la Facultad de Filosofía y Humanidades al igual que el Centro de Estudios Griegos también se encuentra ubicado dentro de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación aunque ahora también hay una sede en la nueva facultad es un centro que surge en la década de 1960 y principalmente porque se articularon eh, tres voluntades diríamos la voluntad de la Universidad de Chile la voluntad de la colectividad árabe residente, que es bien importante, y en ese entonces el apoyo sobre todo del gobierno de Egipto, en su primer inicio. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque eh, la biblioteca del centro, que actualmente debe estar cerca de los 8.000 volúmenes de texto, partió eh, principalmente con eh, donaciones, primero por parte de las embajadas, donde no solo fue la embajada de Egipto, sino que muchas otras embajadas del mundo árabe colaboraron, y también mucho eh, donación de, y hasta el día de hoy, de eh, miembros de la colectividad árabe residente. Eh, sobre todo libros en árabe, libros artísticos, libros de, eh, diríamos, de muy difícil acceso. Eh, y luego el centro ha seguido eh, comprando el material necesario para desarrollar eh, sus áreas de investigación prioritaria. Para quien se diga, los estudios árabe-islámicos, en cualquier parte del mundo, la obra de referencia fundamental es la Enciclopedia del Islam. ¿Qué es la Enciclopedia del Islam? Como dice su nombre, es una obra que eh, trata de entregar eh, el conocimiento de cada personaje importante, cada país, cada concepto que existió. Escrito, además, por los mejores especialistas a nivel mundial en cada tema. ¿Y cuál es la gracia de esta segunda edición? Que la segunda edición incorporó académicos que no eran solo europeos. Aquí también hay académicos del mundo musulmán que escribieron algunos artículos, eso no pasaba en la primera edición. Eh, está, diríamos, el conocimiento eh, de todo lo que uno quiera saber al respecto. Eh, y por lo tanto, esta eh, sería para mí la recomendación para cualquier persona que quiera profundizar cualquier tema, eh, puede venir al Centro Estudios Árabes a buscar la obra fundamental al mundo. Por la cantidad de textos, eh, debe ser la biblioteca especializada de árabes más importante de Chile. Eh, por la cantidad también de eh, variantes. Ahora, por supuesto está el problema para muchos que hay muchos textos en lengua árabe. y que Eso ya sería una primera barrera. Eh, pero a quien desee investigar puede acercarse sin problema y las puertas estarán siempre abiertas al centro.